Ahora, el recuerdo me ahoga, quiero que lo sepas Ahora, como me arrepiento, quiero que lo sepas Ahora, te aseguro, lo lamento, quiero que lo sepas Nunca más me pasaría Quiero que lo sepas Y hoy al pensarlo creo que voy a morir Lo sé Jamás veo uno de irse así De repente Lo sé Porque puedes hacer daño Mucho daño Lo sé El mismo que te haces a ti mismo La reacción lo sé que fue un momento no deseado lo sé Quedaría todo porque no hubiera pasado lo sé que quisiera volver y todo borrarlo lo sé ahora el recuerdo me ahoga quiero que lo sepan ahora como me arrepiento quiero Quiero que lo sepas, pero ha sido hermoso y bello, lo sé Ha sido honesto y sincero todo, lo sé Ha sido un pequeño paraíso, lo sé Ha sido algo que vivimos los dos